rotación, es ¿eh? terrible rotación, eh. ¡Wow! Dios, clipear eso. Clipear eso, por favor. Hola. Hola. Clipear, me pega... hostia, mucho tiempo editando eh, para poder llegar a tener una fluidez alta y venga, tú me pegas un, un puto arcazo que me pega en el, en el tobillo, bro. En el fucking tobillo, qué cojones, bro. toma, por potoma, Joder la gran verga, güey. Navando, loco. ¿Ese, ese, ¿Ese tío que hace? ¿Ese tío qué hace? ¿Lol? ¿Ese tío qué hace? Loco, a lo mejor me tiran toda la construcción, ¿eh? Es posible, Es posible, Es posible. posible? Suicida por tu chat, chat, chat, chat, chat. Eh, más salsa, salsa, salsa, salsa, ¿Más salsa. Qué gachón, tío, qué buen side, tío. Eh, vale. A ver, a ver. Hostia, no me ha salido bien, loco. Ese nota es el de. ¡Ah, de puta! Ajá. Me cago en la leche. Es que que os gusta el salseo. Que os gusta el salseo. Me encanta. Wow, vaya capurotazo que se acaba de. ¡No me apunta! ¡No me apunta! ¿Qué le pasa al, bu al bug, tío? ¡Lol! Vale, está vivo, loco. Que in increíble, eh. Mira, mira, mira, mira. El... ¡No me apunta! Eh, me lo está picando, ¿no? Me lo está picando, ¿no? Me lo está picando, ¿no? Estoy rayado, gente, estoy rayado Gente, estoy rayadísimo, gente Guau, eh, increíble, por el agua, ¿no? Fight de the... mira, mira, mira! mira. Chia, eh, eh, ¡Este no te va a venir por aquí! Me cago en la leche, suciate por tu chat, por tu chat ¿Qué tal, animaque? ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo va este jueguecillo con flow? Gua. Mira, mira ese, tío Mira ese, bro A ver, a ver si veo a este, loco A ver si lo veo tiene que estar aquí, ¿no? ¿Eh? Que pobrecillo, tío. Ese, ese debería de ganar la partida, bro. Ese debería de ganar la partida. Haceros caso que ese debería de ganar la partida, ahora os imagináis que me suicido. ¡Me suicido! No. No. No me seáis, no me seáis. No me seáis, que cacho de este, me encanta. Eh, no sé qué va a salir esta partida, ¿eh? Pero bueno. No sé qué coño va a salir esta partida. Mira, mira, mira el niño. Mira el niño rata Tengo que llegar allí, eh Tengo que llegar allí, gente ¿eh? Si llego allí Va, de puta madre De puta madre, bro A ver, esto tengo que... Uf. Lol, que van a llegar y todo No me lo creo, bro A ver, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Con, con O sea, con tal precariedad ¿Hasta dónde puedo llegar, tío? En la partida, vale Solo me quedan ese Se nota, en verdad no, precariedad al máximo, eh, o sea Literal, chavales, o sea, mira, mira hasta dónde tengo que llegar, tío O sea, literal, ey, ey, ey No me tiran ni los peces, tío Hostia, que no me tiran ni los peces, bro No me tiran ni los peces, hermano Me voy me desinstalo del juego. <ríe> es decir, que nunca me lo pasa. ¡Nunca me lo he pasado también jugando a Fortnite, tío! ¡Soy los mejores, tío! ¡Soy los mejores, tío! sea, literal! Ahora nos vemos, Nicole. Me cago en la leche. Un drama es ¿eh? como un drama coreano, me flipa. Un día me puse... Eh... Los reventé el otro día los invité. ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! ayuda. Era... A lo mejor morimos, ¿eh? Por altura, pero hay que... Hay que intentarlo, gente Hay que intentarlo momento tenso de la partida O sea, literal Además va a estar complicado Yo creo que me puede llegar a tirar O sea, ahí sí Pero se puede llegar a ganar la partida bien Lo único malo Que tengo que ir regenerando materiales En el aire Eso es una putada La verdad, eso es una putada terrible Primera partida del día Tampoco está mal, en verdad Aquí tengo que regenerar algo Aquí tengo que regenerar algo eh... Ver, básicamente, en verdad O sea, bueno Ver, básicamente Si puedo llegar a ganar la partida ya, ¿no? No sé, yo creo que me lo tiran, ¿eh? O sea, literal, yo creo que me lo tiran easy, tío. Vamos! Let's fucking go! Get, get, get down! What? What's up, Ooh, What? Vale, <risa> increíble, increíble, guapísimo, la rotación es, es extremadamente eh, lo, más, lo más importante. He <risa> dormido estaba... es media hora, tío, me ha sentado bien. No sé qué me ha pasado. Primera partida del día, tío, obviamente loco. <risa> Me he puesto nervioso, eh. Me he puesto nervioso. Digo, la he cagado, tío, porque me va a tirar ya. Es lo típico de diariamente, que me tiran todo el día y me cago en mi vida. O sea, es que estoy hasta los huevos. Hay que mantener siempre el high tío. Me da asco. me da asco eso. Ay, la leche. drama sí, un drama es como un drama coreano, chapa, sí, verdad, F por el mapa antiguo, pedito increíble, ¿dónde está? Se este de un eh, mezclado con minecraft, eh que, eh Y yo y yo exagerado, nada, pues ya perdido el trade, bro Hermano, curra el stream sniping, bro curra el stream sniping, bro Currate el stream sniping, bichita lo ve, ¿vale? Ártelo ve, Dile a tu madre Dile a tu madre Dile a tu madre que es una perra Así de claro Y que se... Ya me entendéis, ¿no? A lo que me refiero Saficale el coño Me cago yo en su puta madre ah, Un puto niño de mierda ¿qué paranoia! Y la skin no está mal, la verdad O sea, en plan, a ver Es normal dentro de que cabe la skin Incluso el pico de gris, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un pico gris, chavales Madre mía Un fucking pico gris. Creo que está ahí atrás, tío. Papá, mañana eh, te reventaré con mi R2L2. La verdad es que es eso. O sea, no sé. Jugaremos, eh, supongo, creativo. I think. ¿Y tú el niño, tío? ¿Dónde está, bro? Ese tío es un wartrapas, eh. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Toma, wartrapas. Para tu casa, bro. Vale, eh, me quedo con la pambra. Bro, bro. Vale, gracias. Gracias. Te lo agradezco, güey Voy a disparar ahí de forma aleatoria porque no me fío ni de coña, tío Y muchas gracias de nuevo por ese super raidazo, tío O sea, me cago en la leche Que ya sabéis que lo viene también cuando más tiempo Tiene también la gente y aprovecha también para hacer las cosillas Y aparte, ¿no? De la cantidad de gente que también Que conozco, ¿no? Y que está en las comunidades nuestras Que está trabajando actualmente, ahora Que es normal también daros cuenta de que eh, Ahora mismo eh, está como en super auge eh, Por todo el turismo, ¿no? Eh, que estamos viendo y que por supuesto eh, va, va, va a venir, ¿no? El turismo a full En nada eh, hola Odio esto, eh, lo prometo Y ahora te digo eh, Dracon y mi hermano eh, Directamente el nivel de cuenta que tengo O sea, y yo Exagerado Déjame arbolito Vamos a ver Si me sale bien el trade Porque estoy jodido La verdad, estoy jodido tiene estoy el medio eh. Sunática es un juegazo Yo me lo he pillado eh, De nuevo blonde. Exacto, ese es Tengo ganas de jugarlo ahora eh, Te lo prometo también ah, Hostia ¿Dónde están, bro? O sea, si los identifico ya si los identifico ya gano la partida, pero si no, no ¿Dónde coño están, tío? Ah, vale, allí LOL A ver si podemos Ganar esta partida de BS, tío, hostia, ya estamos En los 10k, loco Uf, ese nota está afuera, ¿eh? Vale, se lo ha cargado ahora mismo, ¿ok? Feel like a spam, bro ¿Pero qué? ¿Qué? O sea, qué nice, ¿no? O sea, un sé, pero... No match, only problem. Llego yo y, y, y ganarte caso, grabébrio. Uy, ya, es que estoy un hype esta semana, ¿eh? Creo que esta semana... Eh, Creo... Que es la décima partida que ganamos, eh <ríe> Décima partida que ganamos, tío